Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo más que especial otra vez en mi canal En el canal del ruidos, hoy no tenéis mi cara Porque acabo de llegar de currar y estoy medio En pelotas, no voy a mentir, y encima Ahora me tengo que ir al instituto típico mierdas De que tengo el puto día ahogado, pero bueno, aunque tenga el día Ahogado, ya sabéis que la beta de New World, a las dos betas Le he dado muy duro, he jugado mucho PvP La segunda beta, la primera beta más Me centré en el PvE, entonces os puedo dar unos Consejos iniciales para que aprendáis a jugar Y aprendáis a que se os haga un poquito más llevadero Este nuevo MMO, así que nada Vamos a empezar con los consejos, eh, me los ha organizado un poco locos porque claro, empecé a escribir lo que me iba acordando y a lo mejor en el consejo número 15 debería ir de los primeros, o sea que yo voy a ir diciéndoles aleatorios ¿vale? Simplemente quiero que tengáis una idea de que hay muchísimas cosas de las cuales no sabemos, el juego simplemente ha tenido una o dos betas que aproximadamente habrán durado dos semanas en total o sea que no sabemos demasiado del juego pero sí que es verdad que lo que más me ha ayudado a mí lo voy a comentar en este vídeo para que la gente que no ha jugado las betas o que ha jugado las betas y no sabía estos consejos los aproveche pues en sus máximos planos al beber. Bueno, lo primero que voy a decir es que para levear al principio yo os recomiendo seguir el Inicial de la historia, ¿vale? Hacer lo que es completamente toda la historia, ya que habrá gente que será más nivel que vosotros, y os ayudarán en las misiones que no podéis. En este caso, lo que yo hacía era, no sé si estaréis viendo de fondo un gameplay mío, un PvP mío, no sé lo que estáis viendo. Me ponía a hacer las misiones principales. Y cuando llegaba una misión de que era mucho más nivel que yo, imaginaos, yo me hice Ambrain o Ambrine, okay. la, la Dungeon, que está recomendada para nivel 25. Yo la hice a nivel 17. O sea, para que o sea, os hagáis una idea. Tenéis que ir haciendo las misiones e intentar evitar los mobs, ¿vale? Todos los enemigos que sean de mucho nivel más que vosotros que os vayan a matar. Intentar esquivarlos y centraros simplemente en los que tenéis que matar y normalmente en grupo, ¿vale? Porque sí que es verdad que si vais a hacer esta forma de leveo, que es la forma que utilizo yo... Llegaréis a puntos en los cuales tú solo no te puedes cargar a un boss o tú solo no te puedes cargar ni siquiera un mob, ¿vale? Habrá mobs de mucho nivel, más que nada cuando está llegando al final de la historia... Bueno, al final um, hay como un par de fases que te piden que llegues a un nivel, ¿vale? Yo cuando llego a nivel que te piden nivel 35 para completar la siguiente misión... Ahí es cuando comienzo otra ruta de leveo, pero hasta, nivel, hasta que me piden una misión que llegue a nivel 35... Yo hago la historia principal al completo hasta que me piden nivel 35 y de ahí ya empiezo misiones de facción, misiones de ayuntamiento, a jugar PvP y a levear de otra forma. Pero eso, para comenzar recomiendo hacer la historia al completo. Siguiente, eh, comer. Hay que comer muchísimo. Recomiendo muchísimo el agua porque se farmea muy rápido, muy fácil, te da bastante vida y puedes cargar muchísima agua porque no es muy pesada yo lo que hago normalmente cada vez que paso por la ciudad, recojo a lo mejor 200, 300 de agua, me lo blindeo al 4 o al 3 al botón que yo quiera y voy metiéndome agua cada cierto tiempo ya que le dan bufos de vida... Y todo el rollo, ¿vale? O sea que recomiendo que comáis Al igual que si coméis carne y tal Antes de comer la cruda, voy a eructar no, sí. Antes de comer la cruda recomiendo que la cocinéis Porque aparte de que os da nivel de experiencia Os da también nivel de cocina Y aparte es mejor el bufo que os da la comida Que el agua, o sea que siempre recomiendo que comáis Todo lo posible. Siguiente eh, Ugradear herramientas, ugradear Todo lo que sea leveo de talar, leveo de minar ¿Vale? Porque De la forma que os estoy diciendo yo de levear Que es hacer la historia del tirón vais a llegar a zonas en las cuales el nivel de farmeo es mucho más alto que el vuestro entonces a lo mejor no podéis picar ningún árbol de la zona no podéis picar ninguna roca de la zona entonces si vais leveando el farmeo todo el rato o gradeando las herramientas de clase de, para que sean más rápidas y todo el rollo llegaréis un momento que podréis minar casi todo, eh, farmear casi todo el nivel que estéis vale o sea que siempre recomiendo que juraréis eso y farmeéis bastante, yo que sé dediquéis a lo mejor una o dos horas al día depende de lo que juguéis, yo juego poquito a farmear porque os vendrá muy bien porque habrá veces que os lleguéis a una zona que os pidirán coger madera y en esa zona no podéis coger madera porque el nivel es bastante más alto que el vuestro y os tocará pegaros la caminata hacia atrás, hacia inicios de la historia para minar esas mierdas, o sea que recomiendo que vayáis minando casi todo el rato que tengáis libre Estáis esperando para hacer la excavación en Rhine. Pues mináis, estáis esperando para no sé qué. Mináis. Tenéis un tiempo libre. Mináis. Estáis de camino, Mináis. Todo el rato mináis, ¿vale? Todo el rato farmeáis como unos cochis. Eh, usar el campamento en misiones difíciles y sobre todo en PvP, ¿vale? PvP, no sé si habéis jugado PvP, pero hay una especie de captura de bases. Recomiendo que ahí os hagáis muchos campamentos, ya que el respawn es una puta locura si tenéis que volver a la base. O en misiones que veis que os cuestan, pues si veis que la primera vez habéis muerto, la segunda vez de camino vais haciendo un campamento para poder respawnar cerco y no perder tanto tiempo. Porque los que habéis jugado New World sabéis que este es un juego de simulación de andar Me encanta New World, ¿eh? pero andas como un cabrón Luego, eh, para intentar evitar esta simulación de andar, esta simulación de caminos Tenéis el Azoth, que se gana jugando misiones También se gana en, en Amrind, también se gana en otras mamorras También se gana matando bichos más grandes Vale, entonces os van dando azot Tenéis un límite creo que es de 1000 o 1100 de azot Intentar usarlo, vale También si estáis eh, cuesteando o paseando por ahí por el mundo abierto Y veis una especie de marcador arriba Como una interrogación Acercaros normalmente porque aparte de que os dan experiencia si es una zona nueva Si no es una zona nueva es un teleport Aunque si miráis para arriba veis una luz muy grande intentar descubrirlos todos porque os ahorráis muchísimo tiempo utilizando teleports. Luego, también recomiendo que una vez ya habéis acabado el hino inicial, ¿vale? La segunda fase de leveo que utilizo yo es la de coger absolutamente todas las misiones de todas las ciudades, de todos los ayuntamientos, todo, cogerlo, todo. Y depende de la zona que esté, ir marcándome, si tú te pones en el mapa y le das clic, te pone fijar objetivo, fijarte todos los objetivos que tengan más o menos en una ruta y realizar rutas de leveo, ¿vale? A lo mejor tenéis... 15 o 10 misiones en línea O 10 misiones en círculo Ir haciendo las 10, entregando las 10 Cogéis otras 10, haciendo las 10, entregando las 10 Cogéis otras 10, eh, a ese estilo, ¿vale? Así es como le veo yo después de haber acabado El primer tramo de la historia hasta nivel 35 Esa es mi forma de leer Luego, tener en cuenta también la piedra de hogar, ¿vale? Esto lo podéis utilizar en cualquier eh, Ciudad o cualquier como se diga No sé, asentamiento la activáis, se puede activar solo en una ciudad a la vez Y tenéis un teleport gratuito cada hora, ¿vale? Está muy bien, tenerlo siempre en cuenta No, si estáis muy lejos, no volváis andando Ni o gastéis azot, si tenéis la piedra Suelta, ¿sabes? Porque si sabéis que una hora Dentro de una hora la vais a volver a tener Perfecto, aunque yo también he hecho La guarrada de suicidarse, aparecer en el asentamiento Más cercano y tirarme el teleport de ahí, ¿vale? Son guarradas que iréis aprendiendo Mientras juego probar muchas armas, probar todas las armas Que queráis, yo por ejemplo, ahora mismo He probado todas las armas y la que más Me ha gustado ha sido el arco y la lanza esa build, ¿vale? Y os dejaré aparte en la descripción una página la cual hace builds, ¿vale? Te explican lo que te tienes que subir en cada nivel, cuánto te tienes que subir, eh, cómo abrirte el árbol en que, ¿vale? Te explican todo, cómo pegar la rotación, como si fueran las páginas de build del wow, y wow, pues ya hay una aquí que se llama creo que New World Fans o algo así, por si queréis meteros ya, y ahí hay un mogollón de builds y te ponen el título de la build, ¿para qué sirve? Si para PvE, PvP, eh, DPS, Hitler, lo que queráis. Ahorra dinero, en este juego... Vale mucho la pena ahorrar el dinero porque ahora mismo el comercio no está muy asentado. Hay gente que pone objetos que son una mierda muy caros y la gente los compra porque no sabe cuánto valen en realidad. Entonces lo bueno es ahorrar dinero y cuando se vaya asentando el comercio, no os recomiendo comprar muchas cosas ahora mismo en la tienda porque como acaba de empezar el juego, el comercio está un poco como ido por las nubes, un poco loco. Hay cosas muy caras que están muy baratas, cosas muy baratas que están muy caras. entonces Hay que tener un poco de cuidado con eso y yo ahorraría el dinero e intentaría gastármelo ya cuando el comercio esté más asentado y todo valga lo que vale realmente. Igual, aprovechar los objetos porque una vez morís, sabéis que se quita la durabilidad de la armadura, la durabilidad de las armas, se os quita todo, entonces quitáis menos vida, os quitan más vida, entonces recomiendo que reutilicéis todas las armas que no tenéis, utilicéis, reutilicéis todas las armaduras y así ganáis piezas de reparación y vais reparando vuestras cosas cuando muráis. Hacer también muchas misiones en PvP, pero intentar hacerlas siempre en grupo. Los que habéis jugado la beta cerrada, la beta abierta no se notó tanto, pero en la beta cerrada sí que había en algunos asentamientos que salías por la puerta... Del asentamiento Y conforme salías con el PvP activado Ya te empezaban a salir 5 o 6 de la alianza La puta alianza es que está enferma Y no te dejaban hacer las misiones Simplemente iban farmeando cadáveres Farmeando cadáveres Jodiendo a gente Porque realmente no creo que dé mucha experiencia Matarte si no has completado la misión O sea que Intentar hacerlas en grupo Para evitar que os farmen rápido Usar el almacén también Hay que controlar un poco el peso Ya que cuanto más pesos tienen Más lento te mueves Y llega un punto que no pueden ni moverte Tipo el Fallout O tipo juegos de este estilo Skyrim ¿Vale? Entonces, tened cuidado con el peso porque cualquier cosa, ya sea de tallar, madera, piedra, todo el rollo ese, lo podéis meter en el almacén del asentamiento en el que más estáis situados y no hace falta cogerlo para farmear algo, para crear algo. Con que, con que lo tengáis en el almacén, para farmear algo, para construir algo, para tallar algo, para crear una comida, si lo tenéis en el almacén, ya cuando metéis para crearlo, para craftearlo, os aparecen los objetos como si lo tuvierais encima. Cuando subís nivel de territorio, os recomiendo que al principio subáis siempre la bonificación XP, ¿vale? Luego el peso y luego eh, lo que es el tallar. Lo del comercio, lo que digo. De momento el comercio no lo veo bastante factible. Recomiendo más que farméis y vayáis consiguiendo objetos, matando y haciendo quest que comprando objetos. O sea que lo, que lo de comercializaciones o como se diga, lo dejaría lo último. Coger todo tipo de diarios, porque ya si tenéis una ventaja de XP gracias al territorio, si vais cogiendo los diarios que son una especie de hojas que brillan, os dan también más experiencia y eso es todos son bufeos para levear más rápido. Vale, y luego ya cuando lleguéis a un nivel más alto, yo ya diría a partir de cuando acabáis la historia inicial, la primera parte del leveo, yo os recomiendo que os vayáis comprando o... Oh, comprándolo más bien consiguiendo armaduras con ventajas, ya sea, yo que sé, que cuando esquivas te da un busteo de nivel, de un busteo de daño, cualquier cosa, ¿vale? Y también utilizar en armas, armaduras, todos los diamantes tallados, rubíes tallados, todos estos que dan bastante más al busteo. Yo, por ejemplo, en la lanza me ponía el rubí, creo que era rojo, y tenía daño de fuego también, que aparte de meterle la hostia normal, le mete un daño de tiempo, de a lo mejor en 5 segundos, pues le va bajando la vida un poco. Que está bien porque si le metes el último golpe cuando está muy tocado y él se intenta escapar, el fuego lo mata. O de hielo que le hace que se ralentice, ¿vale? Hay muchísimas cosas. Y esto sí que lo suelo comprar en la tienda, los diamantes y todo eso. Pero es lo único que compro en la tienda porque no me para a craftearlas. Porque como voy con tan poco tiempo, no me da tiempo a levear el crafteo de los diamantes y del tallado tanto como para que me salga efectivo. Y pueda utilizarlo en un arma buena y todo pues Creo que se me entiende lo que quiero. Yo creo que estos serían los consejos, bueno, aparte de que tenéis que de... Guazo. Bueno, ya lo he dicho, farmear todo. Matáis un lobo, cortarlo, da igual que perdáis un poco de tiempo. Todo cuenta. O sea, que este juego es muy de farmear, muy de andar. Y también os recomiendo que probéis el PvP, que haré una guía aproximadamente de PvP, que me parece un PvP bastante chulo, muy entretenido, muy divertido, sobre todo en grupo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo, de ayuda. Y que le veáis todos muy contentos. Y que hoy, hoy, estaremos al día 28, día que sale el juego, estaré 12 horas jugando. Me, no me he pedido un día libre en el instituto, más bien me voy a escapar. Por la mañana curro, salgo a las 12 de currar. Y en cuanto salga a las 12, que le pedí a mi jefe entrar antes, para salir antes, imaginaos lo enfermo que estoy. En cuanto salga a las 12, me enchufo y no voy a clase ni nada. Ya sabéis que estudio por la tarde algunos. Me enchufo hasta las 12 de la noche. O sea, voy a estar de 12 a 12 en stream. O sea, que pasad por el link de la descripción. Por pues si queréis charlar, jugar juntos, todo el rollo, jugaré lo más seguro en core, no, no sé. Un besazo, que no me enrollo más. Un beso